...surgió a raíz de un cortometraje... Pichito Español... ...que hicimos allá por el 2005... ...de la experiencia como camarero... ...en el restaurante familiar, en el Bar Plaza... ...que es, eh, don, bueno, la localización... ...donde se ha grabado toda la web serie El reto principal que tienes con, con una webserie... ...es el tiempo y la disponibilidad de, de tu equipo... ...tanto sean los actores como la parte técnica... Eh, ...lo que en un principio iban a ser un año o dos años de rodaje... ...se ha extendido casi hasta cuatro años. Venga, que hay faena, te dales, explícale. Sí, sí, sí, sigue. Sí. ¿Estás preparado para entrar en el mundo plazo? Bueno, las claves del éxito para una web serie ...a ver, eh, es complicado. La difusión para que llegue... ...a todo ese público, que es afín a, a, a, a lo que plantea tu serie. Una La plataforma Hitbook eh, da una oportunidad a estos realizadores de webseries... ...para que tengan un alcance mucho mayor. Estoy convencido de que de aquí saldrá algún potencial cineasta que nos sorprenderá en el futuro.